Bueno, Qatar ha despertado como distintas fiebres, ¿no? Sí. O, o emociones o impulsos, donde vos decís, pero ¿existirá un límite para poder llegar, por ejemplo, a Qatar para ver a la selección? Y tanto es la euforia que sentís por querer estar uh -huh. en ese lugar, que nada te genera un límite, que hasta en bicicleta puedes llegar. Hay gente que no entiende de límites, <risas> eso también hay que decirlo. Claro. Tenemos esta gente que ha llegado en bicicleta a Qatar haciendo una travesía que, vamos a preguntarle de cuántos kilómetros, sobre todo hicieron mucho África, y bueno, que nos cuente. Que nos cuente, Lucas Ledesma desde Córdoba, pero ahora desde Qatar. ¿Cómo estás, Lucas? Eh, Julián y Gisela te saludan. ¿Cómo están? Buenas noches acá, buenas tardes allá. Todo tranquilo, recién llegadito a Doha, Qatar. Están descansando, me imagino, porque yo no puedo creer la travesía de ustedes. No puedo creer ese espíritu, ese cuerpo que lo aguante. Digo, Y están y llegaron realmente al objetivo. Sí, sí, una locura, una locura hermosa, uh -huh. eh, por suerte, bueno, salió todo bien, ha superado las expectativas que teníamos de esta sí. de esta travesía, el 7 de, bueno, salimos desde, desde Ciudad del Cabo, Sudáfrica, el 14 de, de mayo, sí. y terminó el viaje acá el 7 de noviembre en Doha, Qatar. la verdad que es un éxito Siete tremendo. de mayo, Sudáfrica y en noviembre ya en Qatar. ¿Cuál fue la parte más difícil, Lucas? ¿Cuál es la parte en la que dijeron, che, capaz que nos equivocábamos, hicimos un mal diagnóstico y, y no tendríamos que haber encarado la travesía? ¿Hubo un momento así? <risa> la parte más difícil es cuando nos dimos cuenta que estábamos por empezar el viaje y teníamos que cruzar toda África y Medio Oriente. Ahí fue cuando decimos. <risa> <risa> al principio, <risa> que entonces fuera, pues al principio, entonces, claro. <risa> el arranque. Ya no, no hay vuelta atrás, ya no, no hay vuelta atrás. ¿En qué nos metimos? Pero bueno, eh, no tuvimos parte de muchos, muchos tramos difíciles. Eh, sobre todo, bueno, imagínate que son seis meses y medio de viaje prácticamente arriba de la bicicleta, uh -huh. donde nada pasa por muchos estados de mucha alegría, de ganas de no pedalear, de ganas de, de pedalear, de peleas, de, de todo. La vida misma en, en arriba de la bicicleta en día es una locura. Pero bueno, la parte más dura, física y mentalmente fue en este último tramo porque cruzamos Arabia Saudita que está desierto prácticamente claro, todo. Claro. Eh, eh, puro desierto, son casi 2.000 kilómetros y lo hicimos en 15 días. Arriba de 150, casi eh, llegamos a hacer un día 200 kilómetros, 150, 120, 130. ahí un promedio muy alto, para pasa rápido y además ya queríamos entrar a, a Qatar, así que fue, fue acelerar. hacer llegar a llegar. Llegaron, llegaron, llegar, es llegar es dice. Es Lucas, a es ver, esa. mucha gente se pregunta, vos estás hablando, ¿no? El 7 de mayo allí desde Sudáfrica salen de esta aventura, después seis meses, más de seis meses. Digo, muchos nos preguntamos, ¿cuánto hace que ustedes vienen preparándose para tener este viaje? Digo, si surgió sobre, eh, no sé, me imagino que deben tener sus trabajos, sus profesiones y demás, es decir, cómo hicieron para arreglar tantas cosas externas o, o propias para poder... ¿Dedicarse simplemente a bicicletear hasta llegar a Qatar? Bueno, eh, primero, eh, en los preparativos, Sí. yo tenía un poco de experiencia, ya vengo haciendo estos viajes de 2014, uh -huh. viajo en bicicleta, bueno, seguir a las elecciones en Brasil, en 2014, 2015, Copa América-Chile, 2006, Juego Olímpico de Río de Janeiro, ah. 2018 el gran viaje a Rusia, crucé Latinoamérica desde Argentina a México ah, y en después Rusia? de España a Moscú, Rusia, y el 2019 Copa América de Brasil de nuevo. Y bueno, después de la vida me junto con estos locos y <risa> armamos todo el viaje. Eh, como decimos, lleva mucho tiempo para, para prepararlo, hoja de ruta, sponsor. Eh, ah, eso nada, así nada, también lo las, costeaban, las... claro. Sí, sí, la verdad que... No, no tenemos la suerte de ser hijo de millonario para, para poder estar... Lucas, pero no hace nosotros... falta. bueno se estás demostrando justamente ¿verdad? ahora con esto y con lo que acabas de decir, que no, que hace, no hace falta. falta Viste, cuando decís, no, tengo claro. que ser millonario para hacer algo así. No, eh, no hace falta. Los límites se los pone uno no, nada más. No. La verdad es que tal cual. Los límites, no, ten, no tenemos idea. ¿no? La, lo que somos capaces de hacer nosotros mismos verdad, con ¿no? nuestra fortaleza mental y física es increíble. No tenemos límites. Realmente, así como lo dijiste vos, eh, hoy nosotros... Bueno, yo desde que empecé a viajar así, le, le comenté a los chicos, eh, este, este es un viaje de ida, ya después te das cuenta que no realmente no tienen límites, todo lo que te propongas es, se puede alcanzar, porque a veces lo primero lo que cuesta muchísimo es dar el primer paso, sí. y cuando te das cuenta que, que, que todo es mucho más fácil, cuando uno también le mete mucho empeño, mucho amor a las cosas que a uno le gusta, eh, se van abriendo las puertas sí. mágicamente, a nosotros mágicamente, se nos abrió las puertas en todos lados, la gente maravillosa, tanto en África como en Medio Oriente, ¿Sí? nos trataron siempre de la mejor manera, una cosa de locos, no se dan ni idea cómo nos ayudó la gente en el camino, y sobre todo también las redes sociales, también arroba todo pedal, porque no solo que tenemos a sponsors que nos acompañan, sino que el principal sponsor nuestro es la gente, esa comunidad en arroba todo pedal, y un montón de gente más que nos sigue a través de las redes, eh, tanto en YouTube, en Instagram, Facebook, sí. en todo, que che, bueno, gente, estamos ahí medio cortina de plata, necesitamos sí, unos mangos, claro, listo, claro. matecito, cafecito, nos tiran 200, 300 pesos cada uno, y por ahí para pagar una visa, porque las visas eran muy caras en África, eh, nos ayudaron un montón, así que también toda esa energía, esa... Eso, Lucas. Granito de arena, a toda la gente nos ayudó muchísimo para concretar este sueño. Y cuando decís que la gente los iba ayudando en el camino, que también era invaluable lo que les iban brindando mientras van pedaleando, ¿qué es, por ejemplo? Te van dando hospedaje, te van dando comida, salen a, a tirar buena onda, a saludar, ¿qué, ¿qué es esa ayuda a la que te refieres? Un referís? vasito con agua. Un vasito con agua, <risa> no sé, una cerveza, algo, Todos, algo para seguir. Todo lo que dijiste vos. ¿Y más? Eh, todo lo que dijiste vos recién. Salir a la calle, eh, imagínate que nosotros recorrimos 13 países, 10.000 kilómetros, wow. donde no hay forma de planificar dónde vas a dormir cada día, son 177 días que tuvimos la ruta, y no hay ninguna posibilidad de que, que vos planifiques y te salga todo igual. ¿No tenés un hotel, donde, ¿nada, mira, nada, nada comprado? Nosotros no pagamos ni un solo hospedaje, somos recontra mil gasoleros, <risas> dormimos en carpa, eh, dormimos en estaciones de servicio, en iglesia, en escuelas, Casa de familia, abajo de un puente. ¡Qué aventura, hotel, qué bueno! Estrellas. Tremendo, tremendo. De todo. O sea, a veces, siempre hablamos porque es una locura. Viajar de esta manera, vos te levantás la mañana y no sabes qué vas a comer. O sea, es una forma de decir no, pero no sabes qué vas a comer, a quién vas a conocer, dónde vas a dormir esa noche. Al principio, cuando uno recién lo empieza a hacer, es como que se siente inseguro y le da un poco de miedo porque así, che, no, no necesita alguna seguridad de algunas sí, cosas, como claro, gente sí. que viaja viajando así te das cuenta que nada es remote. te motiva mucho más eso no saber qué va a pasar eh, el día a día entonces está buenísimo y además sí. es la forma en que uno también se abre a conocer culturas nuevas gente nueva que aprendizajes amor sí. Eso, qué aprendizaje para, viste, soltar el control. Que uno es tan ¿viste, el controlador de que quiere tener todo en su vista anotadito, todo, todo perfecto, todo totalmente controlado para que nada se salga, viste, claro. de, de lo que uno conoce o puede manejar. Digo, nos estás dando como mensajes acá maravillosos en todos los sentidos. Es no, que... y perdón que me meta sí. en lo que vos decís, pero ellos encima pierden el control en un lugar que no conocen, Eso, en el medio del el coraje! Uno no quiere perder el control ni de su zona de confort, de su vida cotidiana. Eso es lo loco. Es difícil, es difícil a veces, pero mira, a ver, te, te doy un ejemplo claro, sí. claro, claro que nos pasó en el último tramo que fue el más duro. Nosotros cruzamos el desierto de Arabia Saudita, puro desierto en lugares donde había 300 kilómetros que en teoría no había nada. O sea, no había nada literalmente, había un que otro puesto. 300 y decimos, kilómetros. En ningún momento, a ver, también reconocemos que Arabia Saudita fue el país más hospitalario que nos tocó pasar, pero en ningún momento en el desierto nos quedamos sin agua. La gente frenaba, te dejaba botella de agua, te dejaba comida, llegabas a una estación de servicio, de, a ver, ¿qué necesitan? ¿Qué te puedo ayudar? Eh, ¿Quieren comer algo? Listo, le compraba. Salíamos claro. con bolsas del supermercado porque la gente nos quería comprar, nos quería ayudar. Eh, eh, fue increíble, increíble, increíble, sobre todo, como te digo, en Arabia Saudita fue potenciado el país que más nos ayudó. Mira. Pero pasando el desierto... No nos faltó agua nunca, no sobraba agua. A veces tenemos que decirle a gente que no nos diera agua porque no teníamos nada donde poner ah, las botellas. Bueno. Pero no, no, es maravilloso, nunca... maravilloso. Hay que, bueno. que creer un poco, confiar y, y dejarse también fluir y, y llevar un poco por todo lo que, lo que va pasando. ¿no? no, me quedo pensando, encima Arabia Saudita es el primer rival de la Argentina. Así ah, que claro. vamos a poder devolver la gentileza. Ah. Ojalá, digo. Pero te iba a preguntar sí. otra cosa. Eh, recién hablabas de Sponsor, por ejemplo y de que ya tienes un, vos una trayectoria, porque dijo, lo hice en la sí, Copa Ameri en las otros. tres Copas Américas, lo hice en, en otro Mundial. Eh, ¿Esto ya te va dando una llegadita a empresas o a la propia organización como para que te den una entrada, como para que ahora que sos más conocido tenés un, un tipo privilegio, o, o no aparece nada de eso, por lo menos para este Mundial? Y así como aparecen esos angelitos mágicos en el camino, también aparecen esos angelitos que no dan una manito para las entradas todavía. A ver... Andan dando vueltas ahí, revoloteando por acá. No, no se han posado, digamos. Que, ah, estos días van a empezar a pararse, a posarse. <ríe> Pero bueno, hoy hoy mágicamente, no, es todo muy loco, nos es que lo pasa muy loco. Ay, que me encanta hoy, mira, esta historia. No sé si tienen tiempo, les sí. cuento rápido, mira Salimos... Nos sentamos en un lugar donde nos invitaron a, a porque encima en, a Endoja nos hicimos recontra mil famosos, también nos conoce todo el mundo donde vamos ¡eh! Hey, ustedes son los, los que vinieron en bicicleta. ¿verdad? Bueno, nos pasa así, nos sentamos a desayunar donde nos invitan eh, una, una gente, unos indios que tienen un local. Uh -huh. Pasa otro y dice, los invito a mi local a tal lado listo que está acá. Bueno, salimos de desayunar ahí y dijimos, bueno, estamos tomamos el café, ¿verdad? vamos por un postrecito, gordo que somos salimos y nos metimos en otro lugar equivocado y no encontramos restaurante. Cuando llegamos ahí, el dueño de, del, del shopping donde nos habíamos metido vino sí. y dice, che, ustedes son los argentinos, así, ¿verdad? Bueno, empezamos a echarle la cuestión que terminamos saliendo del shopping con pilche nuevas todo, no. o sea, de, de, no te, de, no te, de no te zapatos, mira. mira, este zapatita lo estoy estrenando ahora. Mirá qué bueno, o sea, que no, no, no, no te doy ni idea. Salimos de ahí, le digo, ¿tienen entrada? Dijo, no, yo mm -hmm. les voy a ayudar. ¿Sí? ¿Y? hicimos bueno, así no. Por equivocarnos, porque nos metimos a un restaurante que no era. Son las donde cosas. Donde estaba dentro del shopping. Las vueltas, mirá lo que es la, la, la magia de todo esto. También le di atracción y un montón de cosas más que no puedo... Pero, bueno, así van apareciendo. Y ahí, hoy tuvimos esta cita con gente de FIFA también. Que, bueno, nos brindó... Es más, estamos, mira, te giro la cámara, estamos nos sí. estamos inaugurando la, las habitaciones de, de la Fans Village. Mira, acá estoy sentadito afuera, los chicos ya están durmiendo porque son las 2 de la mañana. ¿Qué es eso, la Fan qué, Lucas, perdón? Eh, es como una mini ciudad donde van a estar los fans ubicados, que estas son como las carpas, no son carpas, pero son eh, no, son eh, contenedores, así que están en ¡Ah, ¿sabes? qué bueno! No me meto ahora porque los chicos están durmiendo, sí. ya se acostaron. Ah, está ah, pero por fuera. Están, están tremendos. Está Eso tan es la... Bueno, sí, sí, a ver sí. se pago la pantalla. Ahí estamos, bueno, tenemos ahí unos puestos también de burguesa, ahí de falafe. Qué lindo. No, no, es... Estamos acá porque Nos, ¿eh? nos, nos han no la adrenalina. De, sí. de, sí, sí, de sí, estar sí. por dormir. En Carpa, en la calle, terminamos acá. Y la gente nos quiere ayudar un montón también, así que bueno, no, no, la verdad es que no, no sé ni idea, y ni hablar, a ver, por suerte estamos pudiendo hablar bien, ahí le, le robo el teléfono a mi amigo que te datos, porque el wifi no ha andado bien, por eso estamos en comunicación también, Mira, porque los medios no, nos, han, nos han también, yo, obvio, mensaje, mensaje y mensaje sin abrir, lamentablemente no, no podemos cumplir con todo, porque es una locura, pero nada, estamos muy felices, se nos desbando todo, no, superó ampliamente las expectativas, y nada, estamos, estamos re recontra mí, felices. Ojalá que consigamos las entradas para todos los partidos. Vamos entonces. Que eso, Ángel, que nos quieren ayudar, termina ahí. Y otro de los grandes sueños es tratar de, de abrazar a toda la escaloneta, a Leonel Messi, antes de que arranque el Mundial, para decirle suerte y decirle que ustedes generan todo esto. Toda esta claro. pasión inexplicable. Ustedes, arroben arroben, arroben, arroben, arroben, pongan el hashtag, todo, Ajá. todo, que llegue, sí, sí, que sí, cosa sí, que sí. digan, che, estos dos cordobeses. ¿Cuántos cordobeses son? ¿Cuántos? Son tres, ¿no? Tres. Sí. Somos, somos cuatro en cuatro. total porque se sumó en un uno más Bueno. que es Matías y, y, pero ya, ya somos cuatro acá llegamos cuatro bueno vamos nosotros sí, nuestro bien. nuestro enviado Matías Pascualetti llega el 19 llega Matías exacto el 19 así que le vamos a decir que se ponga en contacto con ustedes y ahí los tenemos también y los vamos sumando ah, van sumando dale, más dale, amigos y van sumando más amigos es, es también ciclista bueno, bueno corredores nuestro bueno nuestro, sí bueno chicos nos si no trae una entrada ojo el brazo que tengo y todo ahí medio Listo. Como fiel. Mira, <risa> fue con una credencial de prensa que es mejor que una entrada. Claro. Vas avanzando casi lleno. Guarda. guarda, guarda te guarda, vamos guarda. a poner en contacto con Matías. Mira una de esas se si cumple ahí la escaloneta. Guarda, vale. con, totalmente. Guarda Chicos, con eso. Mira los angelitos puede, se han este estado, estado con ejemplo. ustedes a full, así que no creo que los vayan a abandonar. Claro. Se han portado de día. Eh, Lucas, nos ha encantado la nota. Les deseamos lo mejor. Ya están disfrutando un montón, así que bueno, nos han hecho felices a nosotros, a nosotros también. también. Un ratito. Sí. Bueno, muchas gracias por compartir esto. Me encanta la nota, mucha onda tienen, la verdad es que me han, me, han, me han puesto muy feliz antes de irme a dormir, chavales, me voy a dormir porque mañana va a ser un día agitado. Me encanta, Abrazo. me encanta. Gracias Lucas a vos por darnos estos minutos. Muchas gracias. Gracias. gracias. Bueno, otra cosa, ¿Sí? uno de los objetivos es plantar un árbol por cada kilómetro de recorrido. Si van al Instagram ahí, hay un también un videito que explica cómo pueden colaborar. La idea es plantar 10.000 arbolitos, activo 10.000 carro en la sierra de Córdoba, así que también pueden sumarse a esa campaña. Perfecto. Gracias, gente. Todo a pedal, así se llama el Instagram, todo a pedal. Todo a pedal, ahí también pueden ir a YouTube, suscribirse y todo. Perfecto. Gracias. Maravilloso. Gente. Gracias, Lucas. Gracias. Abrazo grande. Chao, chao. Lucas Ledesma, uno de los cordobeses que está recorriendo, primero recorrieron África, y llegaron a Qatar en bicicleta, ¿cuántos días dijo? Como 250 días pedaleando una... No, no, 250 me excedí yo, eh, pero seis meses prácticamente. No, seis meses, seis, seis meses, meses seis, más de seis meses, desde el 7 de mayo en adelante. A ver, con todo lo que nos dijo, viste, si algo, ustedes quieren animarse a hacer algo, que se ¿viste? están limitando a hacerlo por cualquier situación o excusa que se estén poniendo, no es eh, así. Sí, es <risa> Repiénsenlo. Bueno, eh, y vamos a estar atentos, por supuesto. Sofía Fernández, que es nuestra cataróloga por excelencia.